Hay, hay una cosa que me mandó nuestro paparazzi principal y lo vi en otros chats sobre algo que Víctor dijo el lunes fue, que dijo que había uno en una... Eh, ¿Cuándo fue la reunión de la Junta? Fue ayer. Antes ¿El de ayer, antes de ayer? ¿Con los partidos políticos? Con los partidos políticos, donde un soberano de los que estaban ahí, eh, en representante representación de su partido, que ahora mismo no recuerdo, eh, propuso que, ese, que el dinero que se le había dado en la logística a los presidentes a los los de viáticos, Mesa, a los viáticos de la presidenta de Mesa, a los funcionarios de las mesas la la la mesa electorales, que sean han eh, devuelto y, y eso se, se use para entregarle a los partidos políticos que va a ser alrededor de más de 1.500 millones de pesos, ¿verdad? ¿Más de, ¿Son más de 1.500 millones de pesos? ¿No son? Son un buen dinarito. Y que... Y, Oh, al, el día de ayer, no sé si es verdad o es mentira, pero hasta me reí un poquito porque pienso que eso fue una broma de algún, eh, de algún eh, bloguero, de eso, una, de la gente que sigue bromando en las redes sociales. Pero si es de, de, ser, de, de ser verdad, oye, pero eso ya en los ridículos. Oye, la, en la comunicación le piden a la gente que deposite ese dinero, tengo una cuenta y todo no, eso. No, no, ¿Será avisar? verdad eso? No, vamos a hacer una aclaración. No puede ser verdad. Eso no puede ser verdad. Lo, la junta que, no, eso es mentira. Lo que la junta decidió serio fue mm. que quienes, fíjate que trabajen hay, gratis no, ese no, día. No, que hay, al, hay funcionarios que se le que se le pagó y los que están combinados a devolver esos recursos son los que de la manera siguiente. Las elecciones fueron suspendidas horas después de haber iniciado. Porque Ahora había funcionarios que debieron trasladarse a otras comunidades donde debían de amanecer. Sí. Entonces, esos funcionarios eh, que debían durar varios, qué sé yo, varios días, se les pagó un dinero para viático. Llámese dormir, dormitorio. Eh, almorzar y eh, además utilizó eh, uno los bajo los, de, me devuelve o sea, a los esos otros esos recursos que no fueron utilizados por esa razón esos funcionarios esos específicamente Va, deben eh, están combinados a devolver ese dinero a la junta central electoral porque no fueron utilizados no no, porque son viáticos sí. que nos se exactamente ahora los funcionarios que sí cumplieron con su deber claro eso cumplieron también ahora mm. bien lo que pasa que no tuvieron la necesidad de gastar ese dinero es lo que están eh, combinando la Junta a que lo devuelvan. Uh -huh. o sea, esa fue la, la decisión que tomó la Junta en el día de ayer. Y fue en un, en un comunicado breve que lo hizo saber. No, no pues yo dije, pero esto, esto, no. No, esto, no, esto no, no, no puede se, ser. Para, yo, yo, lo, yo lo cogí como un meme. Sí. Yo... Eh, vamos a mostrar, Sergio, por favor, si está listo, José y Manuel, el video, unas imágenes donde muestran... Lo que sucedió ayer eh, frente a la Plaza de la Bandera, frente a la Junta Central Electoral, donde una vez más va a aumento la gran cantidad de jóvenes y dominicanos que se están expresando de manera pacífica, eh, eh, rechazando... Eh, esa situación que se produjo el pasado domingo de la suspensión de las elecciones. y Se han estado concentrando frente a la Plaza de la Bandera en el día de ayer. Eh, esa en aumento, así como en Santo Domingo y en diversos pueblos del país, como aquí en San Francisco de Macorís, Moca, Mau, Santiago. Bueno, casi en todos los pueblos del país eh, se ha estado eh, mostrando y manifestándose de esta manera, el descontento uh -huh. de la población por la suspensión de las elecciones el pasado domingo. Eh, domingo. Además, también una gran cantidad exigiendo verdad que se esclarezca qué pasó realmente. Eh, y nosotros elogiamos este tipo de manifestación ejemplar que están haciendo eh, claro. los jóvenes porque lo han hecho de manera organizada, eh, de manera pacífica, sin haber causado el más mínimo problema. De manera que de continuar esta protesta, que eso es lo que se tiene eh, previsto, que van a continuar, Ojalá y que se sigan haciendo así, de esa manera pacífica que es donde realmente impacta más este tipo de protestar fíjate cómo los medios no solamente nacionales sino también a nivel internacional sí, se, han se han hecho, hecho eco de este tipo de protesta producto eh, entiendo yo del impacto que ha tenido de esa organización y, y eso y, y es, eso le lava la cara al país y y donde esa le dice, no, dice mira ahí hay, hay democracia mira cómo están los jóvenes ahí Ojalá y no hay un joven herido no hay ningún, ningún problema que bajo ninguna circunstancia estos jóvenes que han estado protestando manifestando se dejen provocar de manos oscuras que sí. de seguro están intentando lograr pescar en mal revuelto para porque hay personas en este país que todo el mundo lo conocemos, pues que, saca que son públicas que se, que, se, que se quieren beneficiar de esta situación, así que ojalá que esto se mantenga haciendo ese tipo de protesta de manera pacífica, porque eh, hay que decirlo, lamentablemente lamentablemente eh, eh, fuese peor que los miembros de la Junta renunciaran que es como es parte de las exigencias Bien. y de las protestas que están haciendo eh, estos sobre la gran parte del país que eso sucediese ahí está convocado Sergio Romero bueno, y amigos televidentes y para el próximo hoy. día 15 de marzo uh -huh. las elecciones y como yo decía ahorita eh, comparto esa eso que dijo eh, don Miguelo artista lo que pasa es que, que ese grupo eh, le duele la cabeza a cualquiera entonces, eh, <risa> donde decía, bueno, el 15 de marzo es una oportunidad eh, que tenemos para decirle sí o no a Mire, lo que y, tenemos. Y lo, lo bueno de esto es que eh, vemos cómo ha desaparecido la imagen del pica la imagen de dame lo mío, el romo y el tanque lleno. Pre, eh, de, alrededor de esa plaza no hay una bomba con... Die, con 200 motoristas en fila, llenando, llenando gasolina. Tampoco hay, como lo vemos a cada rato. Y y, Sergio, y y otra recomendación que le voy a hacer, con mucha humildad. Sabemos que es difícil lograr esto que voy a decir, pero hagan el intento a ver si se logra. No permitan, cuando yo, cuando yo digo que personas que quieren beneficiarse de manera individual... O de manera una digo, eh, a la institución que pertenece, llame institución política, den declaraciones en nombre, en nombre de esa de gran movimiento. manifestación de jóvenes que se está manifestando de manera espontánea. Es en ese sentido. No, yo le dije, no le coja puede, ni una que agüita que lleve. Contaminar esta hermosa protesta, manifestación que se está llevando a cabo a, desde, a partir del pasado domingo. Cuando un dirigente político, llámese como se llame, habla se manifiesta en, de, de, de, delante de las cámaras, está hablando en nombre de, de, de ustedes como jóvenes. Y eso no debe permitirse. O sé sea, es que es difícil, porque las cámaras llegan o no. No, llegan no, Y, y agarran... Si son personajes, al primer, que llegan son no agarran personajes. al primero. No agarran al los, los comunicadores, periodistas que van a, a cubrir... Ese busca evento, personajes. Lo identifican y saben claro. que... Entonces, identifica un joven que usted sabe. Que lo está haciendo de manera espontánea porque siente que debe tener su espacio y que debe respetarse esa, esa acción y ese deber ciudadano que, tiene, que tenemos todos los dominicanos de ejercer nuestro derecho al voto para elegir y ser elegido. No permite que se contaminen o que estos eh, eh, que quieren sacarle beneficio, ¿verdad?, a buscar like, como se dice claro. eh, ahora. Eh, lo hagan, no permitan eso para que no se contamine esta hermosa protesta que se ha llevado acá. lo mejor que ha tenido esta protesta es lo que yo estaba diciendo ahorita, ven a los partidos políticos que cuando usted es líder cuando el pueblo no está de acuerdo con algo, no necesita ese estímulo tan, tan eh, eh, altamente elevado del pres su presupuesto donde se invierten millones y millones de pesos para hacer una concentración y que ese dinero sale de la costilla. Del pueblo dominicano, porque tenemos que. Una junta tiene que darle dinero para cada campaña. Y ahí, miren cómo se concentra, cómo se, se ha concentrado como un festival de. Como cualquier otro festival de música y de cosas. Cómo se ha eh, reunido todo esta, este mar de personas. Sin pica -pollo, sin dame lo mío, sin el poder, Sin bono gas, sin bono luz, sin bono. Bona... Señores, eso es lo que pasa. Por eso es que el escosor que puede causar a una parte del país, ver que cómo un pueblo se puede desplazar sin tener que pagarle un centavo y hacer una concentración mejor. Es, esa ha sido una de las concentraciones más grandes que se ha dado en el país. Sin embargo, busquen... ¿Cuánta logística hay ahí? ¿A quiénes le dieron 500? ¿A quiénes le dieron 1.000? ¿A quiénes le llenaron el tanque? ¿A quiénes le dieron un picapoyo. Precisamente, Dígame, precisamente de eso es que se quieren aprovechar o sea, que no han invertido nada, sí. ni de su bolsillo ni del Estado para lograr beneficiarse miren, nosotros tenemos en este país, jóvenes con, y dirigentes con mucho futuro en la política, con mucho futuro y mucho aval, y con la moral suficiente para ser lo que deseen ser en este país, pero hay que tener mucho cuidado, uh -huh. esto que está sucediendo en este país es espontáneo uh -huh. para usted ser un candidato a la presidencia, oiga bien para usted optar por ser candidato a la presidencia, tiene que tener una estructura uh -huh. una estructura y un background para lograr poder acceder y ser un candidato con potencial posibilidad. en la historia cuidado. vernácula que nosotros tenemos, de hay todos que los tener, no existe uno hay que, que vino de la, la nada. Sí, hay Dime, que, hay que tener. ¿Cuál, cuál tú Yera, que tú eres un conocedor hay, de la política? ¿Cuál presidente vino de la nada? Oígame, hay que tener mucho cuidado, ¿Mm? porque en este momento, en este momento, se está pensando, y probablemente esté pensando en Bute, de que esos, esos jóvenes con potencial. Que como el que ya acabo de mencionar Pueden estar pensando Que aprovechando esta coyuntura Ese mar de jóvenes De dominicanos que está manifestando ese descontento Pudiera inclinarse la balanza A favor mío, a favor de serio A favor de cualquiera No, hay que hacer una estructura No se equivoque O sea, esas condiciones que usted tiene Y que el que me está viendo en este momento Sabe a lo que me estoy refiriendo No la desperdicie en este momento Siéntese a reflexionar Cree la estructura para que eso en el mañana Mire, pueda ser posible podamos tener, y podamos tener un político con las condiciones que usted tiene pero mira, pero, para ser presidente de este país. Pero mira mira, mira el caso que está sucediendo ahora. Toda esa cantidad de personas que están ahí, que no lo llevaron por lo que le dije, ahí esos jóvenes, que votan, ¿eh? A boli, todos votan. Hay un... Porque si tú no sabes, porque tú eres como, como tú no sabes de política, hay 1.700.000 votantes nuevos. Que eso quiere decir que van de 18 a 21 años. Es Lo primero. Ahora bien, eh, ¿qué deben hacer? Ahora mismo se puestos han puesto fácil a los políticos aspirantes a la presidencia el 16 de mayo. Se puestos han puesto facilísima. Miren. Agarren un discurso. Agarren una, una, un un plan de gobierno, agarren un, qué sé yo, un, una, una, una estructura y una, no le prometan, no, con, agarren a esos jóvenes y digan, miren, el gobierno que yo voy a hacer es así, así, con un debate, reúnanse, los que van al, al, al, a, a, a, al, al 16 de mayo, en un debate, para, en un debate televisivo, en un debate público, y esos jóvenes lo van a oír y lo van a ver, y, esos y el que tenga mejor discurso, mejor, de mejor el debate, se va a llevar 1.700.000 de votantes para, para, su, para, su, para su urna.